De dónde nace la, de dónde nace en este caso los compradores, de dónde vienen estos compradores, es decir, es ponerte en mensual y ubicar la zona de oferta y de demanda. Lo voy a hacer con otro para y luego vamos a ir al tercer punto. Dejemos este análisis aquí. ¿Cuál les gusta a ustedes? ¿Cuál se mueve sabroso? El GDP franco para cualquier mercado sirve. Miren, es que estos vuelvo y digo. Patrones, pon a prueba los patrones en base a un backtesting con los fractales Recuerda activar la campanita porque es que aquí ves información que en ningún otro lado te van a compartir Porque aquí yo te estoy siendo transparente, por eso no me estoy yendo a dibujar en una cosa blanca Y decirte no, si sí, existe el patrón tal, perfecto y tú tienes, no, en la gráfica Vamos a la gráfica, o sea, me vas a mostrar patrones, patrones, patrones, patrones, patrones, háblame en la gráfica. Y entonces no ponen los fractales por esto. ¿Esto se parece a esto? Te lo pregunto con toda sinceridad. ¿Se parece? No se parece. Mira la cantidad de velas, mira la expansión del precio con las mechas. Mira la cantidad de fractales que hay acá mensuales. Mira cuánto tiempo tomó. Esos son más de ocho meses, si no estoy mal. Y mira que acá tomó unos tres meses y luego se liberó abajo. Y mira que acá vuelve y cambia el escenario. Ahora... Ahora, otro paréntesis, los bots, Los bots no van a lograr adaptarse a eso. Por eso son robots. Ya es diferente. El trading de alta frecuencia que ellos manejan, que son máquinas súper avanzadas de alta frecuencia, repito. Pueden buscar en Google. Trading de alta frecuencia institucional. Ahí les va a aparecer todo lo que eso. Pueden buscar el documental en YouTube. El documental del trading de alta frecuencia. Se les va a totear la cabeza. ¿Listo? Entonces, miren este par tan complejo en mensual, diferente a este en mensual. Repito, pon los fractales. Pon los fractales. Está dentro del grupo de Telegram Trading Institucional Oficial. Ahí encuentras el en indicador, se habilita los fines de semana para que lo puedas descargar.